Los bailes tradicionales son la curta, la larga, se filera y se no dudadas eh, Son unos bailes de cortejo donde el, el bailador o los e eh, intenta eh, impresionar y atraer la mirada de, de, de la mujer. ¿no? Y en, en ellos, pues, están los papeles muy diferenciados: el papel de la mujer por un lado. Que, que, que baila indiferente haciendo ver que no le interesa el bailador y el bailador que, que lo que intenta es atraer la mirada y hacer ver su valía ante, ante la mujer. Son unos bailes muy estructurados donde se, se realizaban en las días de las fiestas, sobre todo a la salida de, de la iglesia, también en actos especiales como en las matanzas, en, en, en bailadas que se hacían en, en los pozos y las fuentes que eran digamos, los lugares de reunión de las, de las diferentes familias del de, de círculo donde se hacía el baile.